El desagradable saludo de Alex Canicia para Pascuas. El mediático compartió un video con un particular mensaje para sus seguidores en una fecha religiosa. Mira. Si hay algo por lo que no se destaca Alex Canicia es por su sutileza. El mediático realiza polémicas declaraciones constantemente y no parece tener interés en cuidar su lenguaje. En esta ocasión, el hijo del pájaro le dedicó un extraño mensaje a sus seguidores de Instagram para Pascuas. Acá siempre facha nunca infacha, arranca el mediático. Luego alguien le pregunta qué hizo para Pascuas y él contesta. Las Pascuas no me gustan y no festejo. Yo bien pig. No festejo. Se pueden comer estos granuevos. Llegó el más huevudo estos dos granuevos de Pascua para ustedes. Siempre fachan nuncha y facha, escribió junto al video. Si bien algunos seguidores le festejaron la humorada, muchos otros repudiaron su mensaje. S.O.S. un pobre tipo, acotó un usuario. Salame bárbaro, pobre tu viejo. Das vergüenza loco. Coma puso otro.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 Llegó el más huevudo estos dos gran granuevos de Pascua para ustedes. Siempre facha nuncha in facha, escribió junto al video. Si bien algunos seguidores le festejaron la humorada, muchos otros repudiaron su mensaje.